De la mañana con eh, cinco minutos. Amigos eh, y amigas, eh, justamente se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica del uso legítimo de la fuerza. Esto a propósito de la necesidad de registrar cambios en la normativa de tal manera que eh, las fuerzas que de acuerdo a la Constitución y a la ley pueden utilizar este mecanismo para enfrentar la violencia, la delincuencia, puedan hacerlo de una manera segura. Vamos a analizar el tema con nuestros invitados. El asambleísta Ramiro Narváez que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y el general Patricio Carrillo, excomandante general de la Policía. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Asambleísta, inicio con usted, justamente conociendo los detalles y esos ejes fundamentales en las reformas que plantea la ley orgánica. Eh, ¿Cuáles son las principales, los principales ejes de eh, acciones que plantea la ley? Asambleísta, bienvenido, buen día. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes, eh, agradecido de compartir este espacio para poder informar y clarificar este tema de gran trascendencia a la ciudadanía. Es importante mencionar que previamente no había ninguna ley específica respecto a este tema, este tema estaba tratado, pero estaba en leyes dispersas como en el Código Orgánico Integral Penal, en el PESCOP, en el reglamento de la policía, y bueno, se eh, volvió necesario... El, eh, que tenga categoría de ley y hemos incorporado un sinnúmero de elementos importantísimos en esta ley que no estaban incorporados, pero lo que quiero mencionar es que tiene tres, tiene tres elementos fundamentales esta ley. Primero, eh, que cumple los estándares internacionales a los cuales el Estado ecuatoriano está eh, sujeto porque está adherido en la a la comunidad internacional. Segundo, debe cumplir con los parámetros de la Corte Constitucional que ya se ha pronunciado en varias sentencias y nos ha dejado claro cuáles son los límites para el uso legítimo de la fuerza. Y tercero, esta ley tiene que ajustarse a la realidad que está viviendo el país. Si es que esta ley no tiene coherencia con lo que está sucediendo en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, no tiene sentido alguno. ¿Qué genera esta ley el día de hoy? Claridad para que nuestros agentes de seguridad, las instituciones involucradas en esta ley, como son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes penitenciarios, tengan eh, el conocimiento y la tranquilidad plena de cómo actuar frente a un hecho determinado y eh, puedan ejercer el uso de la fuerza desde eh, inmovilizar eh, o advertir al delincuente hasta eh, la utilización de armas letales que lo que buscan es salvaguardar la vida de la víctima y salvaguardar la vida del de, eh, el policía eh, o del agente de seguridad. Ese es el objetivo de esta ley. Esta ley no es para generar un proceso para que nuestros agentes salgan a disparar libremente. Al contrario, lo que buscamos es de que puedan actuar en momentos determinados. Si en el uso legítimo de la fuerza, en defensa de la eh, vida de la, del, del, del ciudadano o del policía, el, el delincuente fallece, el policía, por ejemplo, no puede ser sentenciado. Evidentemente, siempre debe generarse un proceso de investigación para garantizar que estuvo al mar eh, que estuvo dentro de la ley y este proceso de investigación tiene que ser por personas especialistas, que es lo que hemos incorporado también en esta ley, fiscales, especialistas en el tema, el eje de justicia adecuadamente capacitado para que no se cometan errores e imprecisiones. General Carrillo, bienvenido, buenos días. Vamos con una primera mirada suya sobre este proyecto de ley. ¿Cuál la necesidad de esta normativa, General Carrillo? Bienvenido, buen día. Buenos días, eh, Carmen. Buenos días, Andrés. Buenos días al asambleísta Narváez y a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Efectivamente, el empleo de, de las armas de fuego y... y el uso progresivo de ELIAS en el control de la seguridad y en, el gesti en la gestión de la seguridad es sin lugar a, eh, sin lugar a dudas la, la atribución más delicada y más controvertida que la sociedad eh, siempre tiene y, y se debate, ¿no? porque eh, es un encargo delicado. El, el, el encargarle, el entregarle el arma a un ciudadano es, es muy delicado. Implica la posibilidad de que se haga buen uso o mal uso, de que se pueda privar o lesionar a una persona gravemente su integridad física, es controvertida sin lugar a dudas también porque eh, no existe en ningún estado y en ninguna sociedad existe una uniformidad de criterios respecto de las circunstancias y de las formas en que este nivel de fuerza tiene que ser aplicado. Cuando vivimos momentos de inseguridad, ahí se habla mucho de darle una atribución a la Policía Nacional, pero cuando estamos en tiempos de paz casi no se menciona esto y de hecho así funciona. La Policía Nacional ha venido trabajando durante mucho tiempo con un, eh, con un manual interno que eh, alineado a, a, a las leyes dispersas en las que están algunas mandas, eh, algunos mandatos ahí, eh, se ha venido adaptando. Pero eh, la comunidad internacional ha hecho múltiples esfuerzos y yo creo que la ley... Eh, básicamente tiene que basarse en eso, en, en, en, las, en, en las declaraciones de la comunidad internacional, en lo que tiene que ver a derechos humanos, en lo que tiene que ver a los principios para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en lo que tiene que ver con las normas para esos, para esos funcionarios. Pero eh, siempre para la policía, eh, no es eh, el, el interés, digamos, de los uniformados el uso de la violencia, eso tiene que entenderse eh, básicamente que es un hecho excepcional, y es un hecho de última ratio, es una decisión que se la debe tomar eh, cuando ya se han agotado absolutamente todos los otros, todos los otros mecanismos. Eh, lo que sucede es que muchas veces cuando se llega a estos límites, eh, la manera de juzgar, la manera de sancionar, es una manera absolutamente distante de los principios eh, que la Corte Constitucional también en el Ecuador los ha dicho. El principio de humanidad, de necesidad, de absoluta proporcionalidad y, y necesidad, y legalidad. A veces nos fijamos únicamente el, el momento de sancionar en la legalidad, pero no, no, no contrastamos con la necesidad, y ahí es cuando entran, cuando entran estos, estos debates. Yo creo que siempre es fundamental también, más allá de, de debatir la ley, que, que en lo filosófico tiene que estar muy bien construida. Yo creo que lo más importante muchas veces es los mecanismos, los medios que se dan, porque eh, más allá de lo que pueda decir un articulado, es fundamental entender la integración que debe haber en la política pública de la gestión de seguridad, porque traducir una norma jurídica ya a la práctica eh, eh, es lo más, lo más complejo si es que no existen eh, algunas medidas, algunos mecanismos, algunos medios, y entre esos está fundamentalmente con, eh, paralelamente a la construcción de la ley construir doctrina y paralelamente con la doctrina empezar procesos de enseñanza proceso, procesos de difusión a nivel de toda la comunidad porque el conocimiento es más importante y en situaciones reales entrenar, pero también equipar en un articulado ojalá la ley eh, en, algún, en, alguna, en alguna parte mencione la necesidad que, que existe que la sociedad entregue los presupuestos necesarios, que el gobierno, el Estado, entregue los presupuestos necesarios para que los procesos de capacitación, entrenamiento y equipamiento estén también de la mano con la norma. Ahora, asambleísta, hay dos aspectos que me gustaría eh, mencionar. Uno que tiene que ver con la presunción de inocencia del policía militar, el agente penitenciario, cuando actúe o en defensa propia o para defender a un tercero. Es decir, tiene que haber esa presunción de que está ejerciendo su trabajo, ¿no? Eh, por un lado. Y por otro, el tema de la justicia, ¿no? Usted ha mencionado que a ratos los fiscales parecen desconocer los procesos del uso de la fuerza y vaya que así es complicado eh, aplicar la, la, la norma. Eh, sí, efectivamente, eh, la presunción de inocencia está establecida para todos los ecuatorianos, incluso para la Policía eh, Nacional. En, en un proyecto del Ejecutivo, en donde eh, nosotros identificamos qué elementos se podrían sumar al procesamiento de la ley que veníamos realizando, hablaba de la presunción de inocencia del policía, pero ese es un derecho y algo que está establecido para todos los ecuatorianos. El proceso de investigación siempre tiene que ser eh, necesario para garantizar que se han cumplido los procesos eh, adecuados. Ahora, algo que aquí se ha manifestado y es eh, extremadamente fundamental... Eh. Podemos tener la mejor ley del mundo, pero yo siempre he manifestado que las leyes no solucionan los problemas. La política pública es la que soluciona el problema. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, una ley adecuadamente realizada si eh, el Ejecutivo no entrega los presupuestos a instituciones como la Policía Nacional? ¿De qué nos sirve la ley si los policías no tienen procesos de capacitación y entrenamiento? Para mí fue eh, decepcionante, por ejemplo, en una entrevista con un policía, él nos informaba que no había disparado su arma desde el año 2009. Si un policía no dispara el, el arma desde el 2009, desde hace 12 años, ¿con qué destreza puede actuar? ¿Con qué desarrollo de capacidades puede actuar si es que no ha sido entrenado? Eh, lo que estamos poniendo es en riesgo la vida de nuestros policías cuando no están debidamente entrenados. En esta ley se está especificando claramente que los policías y, y todos los agentes de seguridad deben estar sujetos a procesos de capacitación y entrenamiento. Está establecido que eh, la Policía Nacional y todos los agentes de seguridad tengan la dotación necesaria en armas, en municiones y también en los eh, trajes de seguridad para que puedan llevar adelante su trabajo. En el mismo artículo está establecido, porque son es los derechos de los agentes de seguridad, que ellos tengan el auspicio legal en caso de hacer el uso eh, legítimo de la fuerza de abogados de la institución o de la Defensoría Pública y en el caso de que no haya profesionales especializados que puedan actuar eh, para contratar abogados particulares. Y en este mismo artículo se establece que si como consecuencia del cumplimiento de su deber son heridos o tienen afectaciones de salud mental o psicológicas, sean atendidos tanto en la salud física como en la salud mental. Lo que buscamos nosotros es también que los agentes de seguridad tengan eh, el respaldo de sus instituciones para hacer adecuadamente su trabajo. El temor que han tenido muchos de ellos eh, de actuar frente a un hecho determinado, porque no saben si están en lo correcto o en lo correcto debe terminar, ellos deben ser adecuadamente capacitados y deben desarrollar esas destrezas para que puedan tomar decisiones en segundos respecto a utilizar, por ejemplo, un arma y salvar una vida. Y como se dijo aquí, efectivamente, hay seis niveles de uso de la fuerza. El primer nivel, el primer nivel es la simple presencia, para el ejemplo, del policía nacional. El segundo nivel es la, el contacto visual. El tercer nivel es el contacto físico para intentar neutralizar al delincuente. Eh, hay, eh, eh, perdón, ese es el cuarto nivel. El tercero es la verbalización. Alto ahí, deténgase, baje el arma. El quinto nivel es la utilización de armas no letales. Y el sexto nivel es la utilización de un arma letal. Ahora, aquí es importante eliminar varios mitos urbanos que se han generado y que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía. Por ejemplo, se decía que estos niveles deben ser iniciados desde el 1 consecutivamente hasta el 6. Es decir, el policía tenía que seguir todo el proceso antes de disparar, y eso es Falso. Si es que la necesidad lo amerita, si es que la vida del policía o de la víctima está en riesgo, él puede iniciar desde el nivel 3, 4, 5 o desde el 6, si es que efectivamente la peligrosidad del evento así lo amerita. Y otro mito urbano que también tiene que ser desechado es respecto a la proporcionalidad si un delincuente o, o, o se manifestaba que primero hay que esperar a que el delincuente dispare para que el policía responda, eso es falso o que si el delincuente tenía un cuchillo el policía tenía que buscar una proporcionalidad para eh, poder eh, hacer uso de la fuerza, eso es falso si con un cuchillo el delincuente está a punto de matar a una víctima el policía puede utilizar su arma letal, eso hay que aclararlo Ahora bien, General Carrillo, eh, también puede generar cierta polémica en la normativa, o al menos en el borrador se establece que en la protesta social queda prohibido utilizar armas letales contra los manifestantes, pero se dice que se debería establecer algún artículo donde se establezcan actos delictivos al margen de la protesta social eh, y que se tiene que proceder a neutralizar, porque claro, en una protesta cualquier cosa puede suceder, ¿no? Entonces. Me pregunto con qué tranquilidad puede ir una, un uniformado a enfrentar la violencia de una manifestación, eh, o si es suficiente para usted la utilización de armas no letales. ¿Cómo ve este aspecto, General? Mire, Andrés, eh, las decisiones en, en temas de seguridad y en cualquier momento en que la policía le corresponde hacer uso progresivo de la fuerza, se las debe tomar en fracciones de segundo. Y en esas fracciones de segundo, en realidad, uno debe interpretar todo esto con una racionalidad objetiva, que a veces no se la toma el momento de la sanción, porque eh, se la hace posterior, porque no, no, se, no se la toma en función de eh, la realidad que vivió el uniformado ese momento. En el control antidisturbios, eh, que es la ejecución de varias técnicas. Eh, la Policía del Ecuador tiene una policía especializada para el mantenimiento del orden público, y en, esa, en ese mecanismo, hay, hay formas para ir reduciendo, para ir primero relantizando la violencia, para evitar que exista una escalada de violencia. Uh -huh. Solamente si nosotros tomamos como ejemplo los estallidos de octubre que sucedieron aquí en el Ecuador, en Colombia y en Chile, nosotros podamos dar, podemos darnos cuenta cómo profesionalmente actuó en el Ecuador, cómo se actuó, tratando de evitar la escalada hasta cuando se puede ir, ir sosteniendo. Eh, sin embargo en el en medio de todo este de, esta, de este caos que se va produciendo se, también hay hay eventos de eh, que salen ya de, del mantenimiento del orden público y que pasan a un tema de delincuencia común o de delincuencia organizada inclusive y en esa parte le corresponde intervenir a la a la policía eh, pero las unidades que intervienen y la conducción operativa de esto eh, pasa por tener unidades que se dedican exclusivamente al orden público, pero también se dedican al control del delito que no se puede, que no se puede dejar. Eh, ¿Qué medios se pueden utilizar? Los medios que, que, que, que le corresponden a la policía. O sea, eh, a, la mayoría de gente que sale a controlar un disturbio efectivamente sale sin, sin medios letales, eh, especialmente los, los subalternos. La oficialidad que tiene un poco más de formación y de criterio, ellos salen con su arma de dotación, eh, letal, eh, pero eh, eh, hay otras unidades que están ahí eh, trabajando y haciendo sus tareas, sus actividades eh, fuera del, del, del, de la, del control operativo del disturbio y que son los encargados de mantener el, el, el, el control y la gestión respecto de los otros delitos. O sea, en ese sentido la, la sociedad está garantizada. Asambleísta, eh, justamente entendemos que antes de la aprobación del informe, eh, se dejó de lado el artículo 27 del proyecto, que es eh, referente a la excepcionalidad del uso de la fuerza letal en contextos de, de protesta social. Eh, en fin, ¿Qué, qué, ¿qué implica esto, asambleísta? Explíquenos. Clarifiquemos el tema. Sí, eh, había una recomendación de que eh, haya una excep excepcionalidad para uso de arma letal en casos de protesta social, eh, eh, cuando hay, por ejemplo, una detección de personas infiltradas y que podrían tener armas letales. Eso se lo eliminó porque ya estaba contemplado en otros artículos, tal como se acaba de explicar, los policías que estén en sus funciones y al margen de la protesta social pueden hacer eh, su trabajo e incluso el uso legítimo de la fuerza frente a la presencia de personas que, por ejemplo, tengan un arma letal. Lo que sí quedó claro es que en la protesta social y dentro del contexto de la protesta social no se pueden utilizar armas letales. El pueblo ecuatoriano tiene el derecho a protestar, a reclamar, a manifestarse y si en ese contexto se utilizan armas letales... Pues, eh, históricamente se ha evidenciado que muchos ciudadanos han perdido la vida eh, en estos procesos de protesta Y que no han sido delincuentes o que no poseían armas letales Eso es lo que queremos impedir Y otra cosa que es de amplio debate y de cuestionamiento Es que eh, muchas veces algunos eh, funcionarios de la Policía Nacional Utilizan armas no letales que pueden ser letales si con una eh, arma que, dispara, que es no letal y que dispara una bomba lacrimógena y este es apuntado a uno de los cuerpos vitales o, por ejemplo, a la parte visual de los protestantes, puede costarle la vida y eso ya ha pasado. Recordemos eh, el estudiante del Colegio Mejía, es, eh, eh, eh, recordemos personas que perdieron eh, eh, uno de sus ojos en las protestas sociales, es decir, un arma eh, no letal, eh, mal utilizada, puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Nosotros lo que buscaremos siempre es eh, fortalecer a la Policía Nacional, sin duda alguna, eh, pero también tenemos que buscar ese equilibrio para que en el uso del, eh, de, de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, no se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos en estos espacios como son las protestas sociales. Y también aquí hemos incorporado algo nuevo, que es la prohibición de eh, animales equinos y caninos, animales adiestrados, para eh, eh, repeler, para eh, utilizarlos como ataque o como armas a los protestantes. Eh, hemos estado en muchos espacios de protesta y, por ejemplo, eh, aquellos que estaban en los eh, caballos, utilizaban el caballo para golpear, para derribar a los protestantes y eso está totalmente prohibido, no solo para garantizar la seguridad del ciudadano, sino también de los animales. Y también está prohibido el uso de eh, eh, vehículos o, o motorizados, porque yo he sido testigo y hemos sido víctimas de, por ejemplo, un policía utiliza su moto para interceptar y golpear eh, a un protestante y eso también está limitado ya. Eh, esto dentro del contexto de la protesta social y eso es, ah, esa es la tarea hay que buscar el equilibrio hay que buscar el equilibrio ah. sin quitarle a nuestra policía nacional esa potestad de garantizarnos la seguridad no podemos por otro lado arriesgar la seguridad de los ciudadanos asambleísta nada más a ver para tener claro cómo aplicaría esta ley cómo se hubiera aplicado esta ley en los hechos de octubre que hubo eh, se quemaron instalaciones como la contraloría medios de comunicación Existieron eh, eh, además eh, hechos eh, violentos en varias de las florícolas Por ejemplo, estamos hablando del norte del país En el caso de, de Tabacundo, Cayambe Hubo saqueos, eh, hubo quema de vehículos de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional ¿Cómo se aplicaría la ley en estos casos? Mire, esto es clarísimo todo, y está también en este nuevo proyecto de ley, por ejemplo, cómo pro, proceder en cuando hay eh, multitudes violentas, y está claramente establecido en esta ley. Cuando se trata de delincuencia, de actos vandálicos, la policía puede proceder. Eh, efectivamente, en el mes de, de octubre hubo muchos desmanes que eh, costaron miles de dólares a eh, empresas privadas. Bueno, ya, y y ya también han costado usted, ¿no? a toda dólares. la comunidad agazapada sí. en sus casas muertas de miedo, sí, porque a, también había a, a, a violencia eso voy. en los barrios de Quito, por ejemplo. Sí, sí, a, a eso voy. Por ejemplo, la violencia en los, en los barrios de Quito no está dentro del contexto de la protesta social, y entonces la policía puede actuar. Ahora, lo que quiero manifestarle y quiero ser claro en esto, es que efectivamente eh, hubo... Eh, pérdidas millonarias por las protestas, hubo destrucción de la propiedad privada y también de la propiedad eh, pública, y eso la policía tiene la facultad de controlarlo. Pero no olvidemos que hubo, si no me equivoco, nueve muertos o once muertos ciudadanos no delincuentes en estas protestas. Se da cuenta, estimada Carmen, la dificultad de buscar el justo equilibrio para que, por un lado, no demos paso a los actos vandálicos, no demos paso a la delincuencia, pero por otro lado, garanticemos la vida de los ecuatorianos. Es una tarea dura y creo que en este proyecto de ley, eh, de cierta manera, lo hemos logrado. Y, como está en primer debate, aún tenemos la posibilidad de recibir observaciones, de realizar ajustes, de realizar cambios, y esa es la tarea del legislador. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Andrés, concluimos con ti. General Carrillo, me gustaría su opinión a propósito de esta última parte, de incorporar la prohibición del de uso, digamos, de... Eh de los caballos o los perros, claro, tienen su finalidad, pero no atacar precisamente, ¿no? Y también el hecho de que no se emplee la motocicleta para interceptar o golpear a los manifestantes. En un momento así, ¿cómo ve usted esa disposición, eh, general? Miren... Eh, a mí me parece un error conceptual ahí muchas cosas, ¿no? El derecho humano de reunirse, de protestar, tiene límites también y esos límites son los que se superan muchas de las veces. Entonces, no siempre es predecible el actuar eh, y no siempre es predecible el resultado. Si nosotros hubiéramos lo que va a pasar eh, luego, eh, es probable que es, eh, sería mejor que no salga la policía, pues entonces, y si pacíficamente van a protestar, entonces continúen con la protesta sin la presencia de la policía. Eh, y sin los medios y sin la utilización de todos estos mecanismos que son fundamentales, el control de canes con el control de, de, de equinos, porque a veces la policía también es, es absolutamente sobrepasada. ¿Quién nos garantiza que va a ser la protesta de forma pacífica? Y no solamente eh, la policía le corresponde proteger eh, los derechos de los participantes, sino también proteger los derechos de todas las personas y también los otros derechos. Eh, el derecho que tiene la gente de trabajar, el, el derecho que tiene la gente de continuar con sus actividades normales, a veces se afecta a la dignidad. La mayoría de, de las personas que, que, que sufrieron y, y los daños colaterales que existieron en octubre fueron accidentales inclusive, pero terminan endosándose a toda esta responsabilidad de la policía. Eh, hay gente que no toma parte de la reunión, pero que se ve afectada. ¿Cómo se protege a toda esta, esta cantidad bueno, de... de, sí, de y recordemos secuestrados que? oficiales, de policía, Efectivamente. agredidos, abuso sexual, en fin, fue, fue terrible, ¿no? Así, y cuando y cuando la policía le corresponde actuar en estos casos, en el cumplimiento de su deber, no lo hace para advertir con su presencia, simplemente bajo un principio de necesidad, y advertir y, y, y desde la presencia de la policía eh, eh, eh, simplemente mirar que, que, que, que se desarrolla la protesta con de forma pacífica y, y de buena manera. Eh, no es para, la policía no sale nunca para asustar, para herir, para eh, desarmar inclusive a la población. La policía sale para interrumpir, para interrumpir hechos que podrían derivar en, en, en bienes jurídicos mucho más graves que podrían afectarse. Y en ese sentido, eh, si al, al hacer uso progresivo de la fuerza hay daños colaterales, pues esos se presentan también y se van a presentar en toda sociedad. Eh, el disparo de un arma de fuego en estas circunstancias. O, o el uso progresivo de la fuerza, o el uso de un caballo, o el uso de un de una motocicleta, o el uso de cualquiera, eh, en, en, en estos contextos puede tener alguna alguna implicación, pero también es es proteger el, el, el, el, en otro sentido eh, al, al resto de personas. Yo creo que ahí, eh, ahí hay que efectivamente buscar un equilibrio, buscar un balance, es una capacidad del Estado, para restringir también las inconductas, las incivilidades enormes y los actos delictuales, delictuales que ya se presentan en este tipo en este tipo de protestas. Porque si no estaríamos anulando la capacidad de, eh, de, de fuerza que tiene el Estado. no Ahí yo creo que, que, que puede haber una, una complicación. Bien, eh, toda iniciativa es perfectible. Estamos en el primer debate. Habrá un segundo debate, luego un pronunciamiento del Ejecutivo, la sanción del, del Ejecutivo. Por lo cierto es que... Creo que los ecuatorianos tenemos fresca en la memoria todo lo que vivimos el mes de octubre. Y llegó un momento en que los ciudadanos decíamos, bueno, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no son eh, más fuertes? ¿Por qué no no, no hay respuesta? Eh, estamos eh, viviendo este esta, esta época de terror y no hay quien nos defienda. no eh, Y sin embargo, ahora hay quienes hablan de... Eh, si, me, si me permite, eso, Carmen... Si me permite, Carmen, o sea, el, el, el estar analizando en qué circunstancias se puede recurrir al uso progresivo de la fuerza, también pasa muchísimo por lo que yo dije al inicio. Es fundamental preocuparnos de otorgar también doctrina, entrenamiento, capacitación permanente y el equipamiento. Si no le damos equipamiento, si no le damos la posibilidad de tener los elementos no letales, entonces y solamente le quitamos los otros elementos, esto va a ser un caos mucho mayor, o sea, si sí, al final con las mismas capacidades y le estamos quitando la posibilidad de utilizar animales amaestrados para justamente esta, estas circunstancias y disuadir un poco, entonces al final eh, tendremos mucho más graves complicaciones. Sí, un último comentario que me sí. gustaría hacer, es, yo he manifestado claramente que lo que buscamos es fortalecer a la Policía Nacional. Nosotros hemos sido y seremos siempre aliados de la Policía Nacional, pero hay que buscar ese justo equilibrio. Por supuesto que hay que hablar de derechos humanos. Los estándares internacionales los establecen y la Corte Constitucional lo establece. Así nosotros querramos liberar a la policía para que en una manifestación salga a disparar al cuerpo. No podemos porque están establecidos los estándares internacionales y los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional. Evidentemente, se pueden distorsionar las manifestaciones y la policía en este proyecto de ley tiene la facultad de ejercer el control contra aquellos que vandalizan eh, eh, y atacan la propiedad privada y la propiedad pública. Eso está establecido en este proyecto de ley, pero por supuesto que hay que velar por los derechos humanos. Cuando han pasado estas protestas, los bienes materiales de alguna manera pueden ser reemplazables, las vidas de los ecuatorianos, los ojos perdidos de los ecuatorianos, eso no es reemplazable, y no, son, claro. y, no son, y no son delincuentes, y no son personas que estaban armadas, esos daños colaterales deben ser reducidos al máximo, porque claro, cuando no me pasa a mí, cuando no me pasa a mí, eh, puedo cuestionar, pero si yo he salido, si los periodistas salen a una manifestación y son víctimas del de, eh, golpe de una bomba en su rostro y pierden un ojo, seguramente lo vamos a ver más cercano y ahí nos vamos a um, sensibilizar más en el tema de los derechos humanos. Claro. Tampoco se trata de entrar a matar, ¿no? Creo que, creo que eso sería cuestionable bajo No, ese, ese, ese, ese nunca... Dice. El punto de equilibrio, ese, esa no es la misión de la policía. No, ese, ese nunca Para es... Ese sí. nunca es el sentimiento en realidad, pero yo creo que hay cosas que, que todos se le termina endosando como que fuera responsabilidad de la policía. Y una simple pericia podría demostrar que si se ha utilizado con la distancia suficiente el, la, el, el, el fumígeno, eso impactando en el rostro, no solamente le quitaba el globo ocular, le destrozaba todo el sistema óseo del, del cráneo, y eso no ha sucedido. Muchas veces las esquirlas... Hay un estudiante lo... del colegio Mejía que estuvo en coma... Eh, muchísimos años. Sí, hay casos. Hay, hay casos. Todo es hay casos, hay casos pero casos no, no todos los, los otros. Que hay, otros que minimizar. Es, hay otros en los cuales las esquirlas de los propios elementos letales que también se utilizan porque hay pólvora, hay muchos otros elementos que utilizan también los protestantes, sí. puedes llegarles con más cercanía. O sea, aquí hay que eh, a, a hacer, yo creo, eh, no una generalización, pero sí individualizar cada caso e ir mirando. Eh, eh, eh, uno a uno, que es lo que coincido con esa observación, hay que individualizar sí. cada caso, efectivamente es así así es, muchas gracias, ya, ya no tenemos tiempo, muchas gracias por habernos acompañado, estaremos pendientes al segundo debate que se dé sobre la ley y al pronunciamiento del Ejecutivo sobre el tema. Lo que sí, una clara diferenciación entre la protesta social que constitucionalmente le asiste al ciudadano poder hacerlo y derecho a la resistencia, y otra cosa es el vandalismo y los hechos delictivos. Muchas gracias por habernos acompañado, al asambleísta Ramiro Narváez y al general Patricio Carrillo.